No me acuerdo para qué No me acuerdo cómo estaba ¿Dónde está de spitter? ¿Dónde está Cuando Cuando ya está de mi. Acá, de hecho no sé, como quieras. Ya pues Ah. Te llamas mal. Justamente vamos, vas por aquí. Aquí. Así. Si me dejas de respawnear, pues <risa> <risas> Next. ¡Wow! ¡Tira <risa> <porque> no <risa> <risa> ¿Soy yo o hay poquito. En mis tiempos Pero había un montón y de... <risa> llegaban todos ¡Mierda! ¿sí? <risa> <risa> Era <risa> gracias. ¿Te gustó eso? ¡Vamos! No, no! Bueno, es una medallita. Sí, está bien. Para atrás, para atrás. No, no, no, no es Mokker, no es Mokker mo No es Mokker mo No es Lalo No es Lalo No es Lalo, no, no, no es Lalo. ¿Quieres ver en donde estoy yo? Gracias <risa> ¿Quieres ver en donde estoy yo? Gracias, te dije que no gracias Yo, yo creo que, es que yo. ¡Ay, <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> es este es no está bonito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ¡Help! ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, está! ay! ¡Ay, ay! está ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ya no. <risa> ¡Reloading! ¡Reloading! puedes! ir, puedes! que está algo... Ya puedes otra vez, lo que me gusta mucho... A ver si llegas más rápido... ¡Ah, se va a acabar! El... Tenía que activar, ¡no! ¡No, qué mal! ¿Por qué me mata Coach? ¿Vas yeah. Coach? ¿Sí? Casi, casi, casi. ¿Vas a dejar al a Coach? Ah. pero pues no para que el campo, Be the side Be ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre corre ¡Corre! ¡Corre! ¿Cuánto tiene Wicho? Sí. Ahí está bien el papá ¡No te cures! ¡No te cures! ¡No te cures! ¡No te cures! Ahí Ah bueno, aquí está ¡Pira! ¡Pira! ira! No, no, no, no, no, todo Aquí ah, la pues. Mira, pues. Aquí nadie me va a descargar. No, ¡Oh, que mal. Oh, casi. Ah, pero sí de D. A ver, a ver la mayor. Si aguanté mucho. ¿Tierna? Ah, esta, esta por Aquí no pases. Por aquí no pases, te digo. Pues ya pasé. Reload un... Un dragón. Sería ¿y Para tal. abajo. ¡Qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!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 Boom! Boom! Boom!